La pregunta que dejamos anoche y que la responderán hoy eh, nuestros y nuestras irreverentes. ¿Qué pasa si se reabre el caso terrorismo 1 en nuestro país? Si se reabren las investigaciones que recordemos eh, se paralizaron el 2020. Esto por eh, decisión del gobierno de turno. De hecho hay un video del entonces... Eh, ministro de gobierno Arturo Murillo mencionándole al juez y reiterándole por tercera vez, textual el video, que eh, el ministerio de gobierno se retiraba de la denuncia por el caso terrorismo, dejando así sin efecto ese caso que eh, tenía a varias personas eh, detenidas sin todavía un proceso ni una sentencia en algunos casos, otras con detenciones preventivas y eh, finalmente eh, se acabó y se puso punto final a ese caso. Ahora, con el informe revelado o develado de la CIDH, se, eh, surge la pregunta, ¿qué pasa si se reabren esas investigaciones? Y por otro lado, cada 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y seguro, también conocido como el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. Ayer no pudimos hablar de este tema, pero hoy sí lo haremos. ¿Qué tan real es poder hablar de la despenalización del aborto en nuestro país? De acabar con esta injusticia que es y que marca entre las mujeres que más recursos económicos tienen y menos recursos económicos tienen. Realmente se ha comprobado en los países donde se ha despenalizado el aborto que hay, se ha incrementado sustancialmente la cantidad de estas prácticas, prácticas que legales o ilegales se cometen o suceden cada día por razones diferentes, pero con un resultado que es un común denominador. Las mujeres que menos recursos económicos tienen están sentenciadas a morir. Esto es irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Alarma, agitación comunitaria es combustión espontánea. Me encalman, en, en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, tunea sin tu conformidad. Moschea, carrea. Tu plan guerrillea, sabotea este sistema. Para, para, el sistema tiene falla. Cállate, cállate, nuestro pueblo me nunca... está. Jueves 29 de septiembre, muchas gracias por estar y por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión. Es un placer, como siempre, eh, formar parte de este equipo. Hoy, eh, como casi todos los jueves equilibrado, dos compañeras y dos compañeros para hablar de los temas que marcan la agenda informativa nacional e internacional. Doy de inmediato la bienvenida, por este lado voy a empezar, a Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre, los jueves acompañándonos. Buenas noches, siempre es un gusto venir los jueves para hablar, debatir, compartir ideas y pues bueno, a darle, ¿no? Como siempre. Así es. Kiara San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, feliz de que ya estamos terminando la semana. Como siempre digo, el jueves es viernes para mí porque el viernes no tengo clase. Entonces, feliz y feliz de que está Natalia, que somos dos mujeres, justo hoy para hablar de un tema como es la despenalización del aborto, que es un tema tan importante para los derechos de las mujeres. Así es. Mauricio Zárate, ¿cómo va? Buenas Ay, noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis contertulias? ¿Cómo está mi contertulia? <risa> mi medio posesivo, ¿no? Pero bueno, y ahora a mi público de Avellana. <risa> ya estamos. Alem Gisbert, ¿cómo anda? Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, señoritas, caballero, buenas noches. Y, por supuesto, como todas las noches. Gracias a ustedes, seguimos aquí. Buenas noches. Bueno, la pregunta que dejé picando anoche, ¿qué pasa si se reabren las investigaciones en el caso terrorismo? Eh, aquello ocurrido en el año 2009, datan ya 13 años de aquellos episodios, que eh, derivaron justamente en ese operativo en el Hotel Las Américas, pero además en un proceso de investigaciones que aglutinaron a gran parte del de, eh, liderazgo económico y político de Santa Cruz, muy ligado también a una cooperativa, una cooperativa de telecomunicaciones, que hasta ahora me pregunto, ¿qué serán de los 7 millones de dólares ¿no? que el, el año pasado se... Se chorearon, pero parece que nadie dice nada. Los socios y las socias de cotas tendrán que ver ese tema. Pero, pero bueno, hablando de cotas, me salí de tema. Eh, ¿Qué pasaría si se, si se reabre? Mm. ¿Se puede, para empezar, legalmente hablando? A ver, lo, por, por lo que entiendo de la coyuntura, y posiblemente me, me puedan corregir en alguna cosilla, lo que ocurrió es que para que haya una... Para que haya una causa, para que haya un conflicto necesitas a, un, a alguien que esté denunciando. Inicialmente quien estaba denunciando era el Estado. Lo que hizo, y es lo que, lo que entendí al menos a, a partir de la revisión, ¿no? Lo que terminó siendo el, casi le digo, eh, Murillo, fue dejar de ser demandante. Es decir, no, me parece, o sea, insisto, me, me pueden corregir un poco si ustedes tienen la, la frase textual, pero jurídicamente no es que dio la orden a. Al fiscal, fiscal, cierre el caso. Lo que dijo fue, nosotros ya no somos Nos partes, retiramos, Nos claro. retiramos. ¿Y ¿Cuál es el tema? Que si se retiraban, habían dos opciones. Eh, que en todo caso el, el caso se quede en cero, porque ya no hay una de, las, una de las partes de la causa, o que la fiscalía continúe de oficio, ¿no es cierto? Por un tema de orden público, etcétera. Entonces, hasta donde yo entiendo, lo único que tendría que hacer el Estado, aunque no me parece muy estratégico y horario un poco diferente, es volver a tener un demandante, porque ahora mismo no hay demandante. Tal vez lo podría hacer la Fiscalía, no estoy totalmente seguro si puede, considerando que la Fiscalía sí tenía más atribución de, entre comillas, cerrar el caso. Lo que debió haber hecho la Fiscalía fue continuar de oficio, no lo hizo. Entonces, no estoy totalmente seguro si es que pueden decir no y luego decir sí. El Estado podría volver a, a, a demandar, bueno, a, a, a denunciar, no me parece la mejor idea estratégica. Convertirse en parte, diríamos, Convertirse ¿no? en parte, no me parece la mejor idea. Yo, yo estratégicamente me iría más bien por particulares, me iría por particulares, me iría incluso por, no sé, hasta por la alcaldía de Santa Cruz, es decir, no me iría como Estado, no me iría como Procuraduría, porque la Procuraduría es el, es el abogado del Estado. No sé, incluso con la Defensoría del Pueblo me podría ir. ¿Solicitar qué? Pero la Defensoría del Pueblo es la, es la defensora no del Estado, sino la defensora del pueblo frente al poder, pero no, no necesariamente tiene que ser frente al poder del Estado. Entonces yo creo, para concluir esta súper aburrida pequeña intervención, desde mi punto de vista lo que hizo, lo que hizo el Ministerio de Gobierno fue salirse del caso, dejar de ser parte más que cerrarlo, lo que hizo la Fiscalía y habría que preguntar a la Anchipa por qué, es decir, bueno, entonces se queda ahí, nosotros no seguimos, y lo que puede pasar ahora es que justamente se reinicia, no se inicia de cero, pero sí se reinicia en las investigaciones. Ya mis comentarios para después, para no. Recordemos solo como dato, eh, esta, no esta no es la imagen, esta es la imagen del siguiente tema, compañeros, perdón, yo les dije que era este tema, pero... Todavía no. Eh, gracias. Disculpen es televisión en vivo. Eh, el 2020, el 23 de septiembre, eh, fue cerrado por decisión del entonces, estoy tomando una nota de, de la razón, del entonces ministro de gobierno Arturo Murillo, quien anunció el, 26 de septiembre, el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado retiró la acusación. Es decir, ya no estaba denunciando, ya no era la parte denunciante calificó el hecho textual como un regalo al pueblo cruceño, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre. Es decir, esto fue poco menos ante, eh, un mes antes de las elecciones, las elecciones que por, finalmente dieron ganador a eh, Luis Arce. estaba preparando eh, producción el video justamente en el momento en el que el entonces ministro de gobierno, de Janine Áñez, hoy detenido en el estado de Florida, en Estados Unidos, eh, Arturo Murillo reiteraba que se retiraba como parte denunciante. Por ende, se cerraba el caso. Y la pregunta ahí salta, como dice Mauricio, a la parte que tenía que aceptar que se cierre el caso. ¿Qué dijo la Fiscalía en ese entonces? La Fiscalía General del Estado. Bueno, eh, en lo que está el video, ¿qué hará? Um, ya... Yeah. A la pregunta que nos hacías ayer, ¿qué pasaría si el caso terrorismo, bueno, son dos casos, ¿no? Si los sí, dos este casos... era el caso terrorismo, dos. Dos, el porque es el uno y el dos eh, se hacen justamente porque, claro, en uno de ellos entran los que estaban en el Hotel Las Américas, eh, que estaban, digamos, haciendo el brazo operativo armado del tema, del... del del terrorismo y en el otro entran todos los financiadores gestores del terrorismo que es incluso más importante ¿Por qué? Porque si se si se reabren estos casos o si se te, bueno se deberían haber terminado de cerrar ya eh, ¿Quiénes están involucrados? Está involucrado Rubén Costas, está involucrado el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, ex parte del gobierno de Áñez Branco Marín Está involucrado Guido Nayar, eh, que... Bueno, la cúpula, en verdad, de la CAO y de la CAINCO, ¿no? Para decirlo más claro. Entonces, y bueno, y la, y la gente del Comité eh, Cívico Pro Santa Cruz. Entonces, en ese sentido, incluso el, el señor Svonko Matkovich, que este siempre olvidó su cargo. Presidente de la Asamblea Legislativa Presidente Departamental. Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Entonces, toda esta gente estaría involucrada y tendría que hallarse, si se si rehable el juicio, se tendría que hallar una sentencia. Y no estamos hablando de que está involucrada solo porque los señores que portaban armas y que fueron detenidos lo mencionaron sus nombres como financiadores, sino porque está en la investigación de cuentas bancarias que ellos pagaron sus hoteles, pagaron sus armas y pagaron y financiaron este terrorismo. Entonces estaríamos hablando de que esta, toda esta cúpula de la CAO, de la CAINCO, de la oligarquía cruceña, en verdad, entraría a la cárcel por financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaría si se reabren esos casos. Y por eso me parece curioso, me parece curioso, y lo decía yo ayer, que no es casualidad que ahora reaparezca este caso, reaparezca el tema de la CIDH, denunciando el caso, porque se quiere claramente apuntar a la figura de Evo Morales. Lo que es chistoso es que es, eh, es una tonta jugada política porque finalmente no cae Evo Morales sino terminan cayendo y por eso en las primeras planas de hoy y de ayer no se tocó más este tema porque Evo dijo como cuatro veces bueno, reabramos el caso y finalmente en última instancia si se reabre el caso, esta es la gente que va a caer y no porque lo diga yo porque lo dicen las investigaciones que ellos han financiado este terrorismo, entonces eso es lo que pasaría si se reabren los casos de terrorismo Bien, eh, gracias a producción, la verdad que siempre los, los pongo en conflictos. Aquí está el video, eh, vamos a recordar eh, a, al entonces ministro de gobierno Arturo Murillo el momento en el que participaba de eh, justamente una audiencia eh, en la justicia por el caso Terrorismo 2. Vamos a continuación, por favor. Vamos a preguntar al señor ministro si retira la acusación particular presentada en este juicio. Por tercera vez retiro la acusación particular en este juicio porque es pleito. Muy bien, conforme ha manifestado el señor ministro, ha retirado la acusación particular que presentó en contra de don Juan Carlos Miguel de y otros co-procesados por la supuesta comisión del delito de terrorismo. Ya, bien. Eh, lo que nos servía era la primera parte, este era un video que, que está en las redes sociales. Fiel a su estilo, ¿no? Sí, prepotente, ¿no? Sí, aparte, macho, en vez, machote. En vez de cerrarlo y así calladamente, va a Santa Cruz en su aniversario y dice, les doy este regalo. O sea, no hay una cosa Nada más. Nada más en lo, en lo último Pero, de, no, el, de, de su momento no. de poder, porque 20 de, de octubre prepotente. era... O sea, no, no puede perdón, cerrar no un caso de terrorismo así. O dieci... sea, como, es bueno, un regalo para se... todos, me da igual que haya hecho. Lo cierro, es... es... ¿Qué fue? El, dieci... el 18 de octubre, es decir... Eh... Si sacamos pluma, 7 y 18, 25 días antes a que dejen el poder, pasaba esto. 25 días antes a que salga del país y salgan del gobierno, eh, cerraron este caso. Eh, Alem. Ya, dos elementos concretos y sencillos. <coughs> el, en el caso de que se abra, para empezar va fuera de lo que es la oposición. ¿no? La, el informe no lo ha hecho la derecha recalcitrante. Si no lo ha hecho el CID, la Comisión Internacional, esta, este informe llega a, a manos del gobierno y las autoridades pertinentes y de ahí es donde se filtra hacia, la, hacia nosotros, hacia el público en general. Entonces no podemos culpar de que la derecha ha hecho todo esto maquiavélicamente para enjuiciarlo al señor Morales. Si hay algo detrás de esto políticamente que afecta al señor Morales, tendríamos que preguntarle al señor o a la estructura del mismo partido, ¿no? que en este caso a la cabeza del señor Arce Catacora. Segundo, si en el caso se abre, me parece interesante el, la afirmación de que se abra, en el sentido de que no tengo miedo porque no estoy solo yo. Hay alguien más o hay alguien más por dentro de todo este elemento. Es lo que nos muestra por lo menos esa narrativa. Si se abre, también chocamos con nivel de transparencia. Empezaríamos a tocar todo lo que es la parte técnica en el marco de lo jurídico para ver qué es lo que pasó en este elemento y qué es lo que pasa con otras detenciones a lo cual ya podemos denominar persecución política. ¿Cuál es el conducto regular? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? Si está en el marco regular de lo legal o no está en lo irregular. Entonces eso sería una forma de transparentar y a la vez transparentaría quiénes fueron las personas, los altos mandos policiales y militares que estaban implicados en este detalle. Por consecuencia, identificaríamos a las personas de manera ineficiente que tuvieron que acribillar a estas personas. Entonces, me parece interesante. Por otro, lado, por otro lado, también identificaríamos a quiénes son los participantes. ¿Y quiénes son los participantes intelectuales? Podemos acusar a muchas personas porque tenían las armas, no tenían las armas pusieron el dinero, llevaron el dinero y demás, pero quienes han planificado todo esto es yo creo lo interesante, recordando al señor Marcelo Sosa, quien fue el fiscal encargado de este proceso, quien dijo, los interesados en que este grupo irregular a la cabeza del señor Rosa, sean eliminados, exterminados, asesinados, si hacemos la categoría que queramos, fueron el señor Evo Morales y el señor Costas, ambos polos políticos eran los interesados, según testificaciones del señor Marcelo Sosa, fiscal. Entonces, identificaríamos quiénes son, y en función a saber quiénes son, quiénes pusieron el dinero. Y eso también me parece interesante. Y en función a estas dos variables, la transparencia y la identificación, veríamos cuál la importancia o cuál la capacidad técnica del mismo gobierno. Inteligencia, ¿qué pasó con inteligencia? solo los identifica y no tiene más mirada, más mirada técnica sobre lo que puede pasar a, a continuación de esto. Me quedo con eso nada más. Nada. A ver, o sea, este video de Moría me parece espectacular, porque o sea, nos está mostrando para empezar cuáles son sus intenciones, o sea, el hecho de que él vaya de manera tan prepotente a, a decir, este caso se cierra y como que denme gracias, pueblo cruceño, nos está mostrando que uno Murillo está cumpliendo con sus promesas a las cúpulas de poder de ese entonces, ¿no ve? O sea, según los que financiaron el golpe de Estado también estuvieron involucrados en, la en el financiamiento de este grupo terrorista. O sea, son las cúpulas económicas de Santa Cruz. Entonces, como que, bueno, con lo último que me queda, yo les dejo esto, yo ya cumplí. Me voy y se fue a los días Murillo. Entonces, en realidad, está cumpliendo con sus promesas. Bueno, después estamos viendo que el tema de reabrir el caso terrorismo, está también siendo pues impulsado por el movimiento al socialismo. O sea, ellos son los primeros que están diciendo, pues dele, abriremos, demostraremos finalmente quiénes son todas las personas que están involucradas en esto. Porque si bien en su momento hay cinco personas las que suenan más sus nombres durante esos años, había una estructura bastante grande, hay una estructura de casi 50 personas involucradas en esto. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Entonces, en realidad, reabrir el caso va a demostrar, uno, que hay un que se ha mantenido todavía este sistema de separatismo, de intentar, porque estas personas no se han debido quedar durmiendo después de que cae, porque o sea había una estructura bastante fuerte, y que son las personas que han estado intentando convulsionar el país ya 10, 12 años más o menos, ¿no ve? Entonces, esto nos está demostrando que hay todavía ciertos resabios de ese momento que se han mimetizado dentro de la sociedad, y esto lo va a hacer saltar. O sea, lo que decía la Kiara es fantástico, o sea, la CAO y la Caínco están que han dicho, uy, creo que la hemos pelado dándole tanta propaganda a este espacio, ¿no? Entonces, va por ahí, o sea, de hecho, legalmente no manejó los temas, no sé cómo será, pero narrativamente no creo que vaya por donde Allen dice toda esta parte tan eh, conspiranoica dentro del MAS, sino más bien el MAS es el que está diciendo, denle, porque vamos a demostrar que aquí ha habido un intento de terrorismo y todavía se mantienen los intentos de separatismo. Entonces, va por ahí más, creo que toda esta estructura en, a niveles narrativos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que caen? Y otra vez vamos a escuchar sus nombres que parecían muertos políticos y muertos económicos, pero tan así creo que no están. Se han mimetizado y ahora vamos a volverlos a ver saltar. Bien, entonces estaremos atentos. ¿Algo más sobre ese tema? Sí, varias cosas. Perdón, <risa> no, lo siento. No, sí, lo siento. Sí, claro. <risa> eh, bueno, algo que hay que considerar: la CIDH determinó responsabilidad del Estado por crímenes de lesa humanidad. Una cosa es el caso terrorismo. Ok, ahí el Evo supongo que no es terrorista. Otra cosa es violación de derechos humanos, tortura y asesinato. Ahí el Evo sí cae. Al menos si no es el Evo, sí son altos cargos del movimiento socialismo. Así lo determina la CIDH. Y la CIDH, en su recomendación, que espero que llegue a corte, espero que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Además de determinar que hubo torturas, además de determinar que hubo asesinatos extrajudiciales, por si acaso, no hay pena de muerte en Bolivia. El derecho a la vida está resguardado por el artículo 15 de la Constitución, por si acaso. Eh, en ese sentido, a mí me preocupa mucho que este informe que dice y hace mención a que llegó, llegaron eh, pericias forenses de Irlanda y el Estado no le importó, y no hizo caso a las pericias que determinaban asesinatos extrajudiciales, es muy grave que se diga eso y que aún así digamos que se reabra. Es decir, el fiscal que lo cerró y la fiscalía que decidió no tomar en cuenta torturas, no tomar en cuenta asesinatos extrajudiciales, la misma justicia que libera feminicidas, la misma justicia que ni siquiera se dignó a ver el informe de la, de la forense irlandesa, no es italiana, irlandesa, va a ser el que va a llevar esta investigación. No sé si le conviene al Estado de eso. Yo entiendo que la gente esté feliz porque se abre el caso de terrorismo. A mí me sigue preocupando que en Bolivia se haya asesinado y torturado gente y que haya gente que lo justifique. Eso. Ya, tengo varias cosas que decir. Primero, Alemes, es absurda tu afirmación de que Evo está diciendo que se abre el caso de terrorismo cuando él también va a caer. ¿No sería mejor quedarse callado o incluso victimizarse? Me parece absurdo eso. Luego, ¿por qué cerró Murillo, el ministro de tu partido, de UN, el caso de eh, terrorismo no porque sea un gran tipo y le interese darle un regalo a Santa Cruz, porque son como bien Natalia ha, ha hecho anotar sus jefes políticos los que han sido los actores de ese caso y eso hay que, hay que tenerlo en cuenta, tu partido obedece a sus jefes políticos, Comunidad Ciudadana también, por eso han tomado el poder juntitos en, en el tiempo ¿Quién de Comunidad Ciudadana ocupa un cargo? Eh, querido Mauricio, no te estoy hablando de ocupar cargos te estoy hablando de línea política ¿Recuerdas la reunión de la Católica? Estaba sí, el jefecito Carlos Mesa y, y el, Oye, el asesor y Adriana Salvatier okay, Si no entiendes cómo Va. funcionan las reuniones no has leído, no es mi no, problema ellas Luego, Hablando de ejecuciones. Mauricio Mientes, ojalá debe, ojalá leas este informe, pero te lo voy a leer yo, te voy a hacer el favor, Bárbaro. el informe no concluye que haya habido ejecución extrajudicial, te lo voy a leer, hablando sobre la muerte de Dwyer, que es el, el que se, se, ustedes quieren decir que ha habido ejecución extrajudicial, página 35, párrafo 100, 146. Sobre la muerte de Michael Doyer, la comisión observa que de la prueba aportada y lo ha alegado obviamente por, por los, los testigos, los compañeros de Michael Doyer, existen dos versiones de lo ocurrido, respecto de las cuales se desprenden ciertas divergencias en las consecuencias de los hechos era y continúa siendo obligación de las autoridades nacionales esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales que correspondan. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia del sistema interamericano, debe tenerse presente que en todo caso de uso de fuerza por parte de agentes estatales que hayan producido la muerte o lesiones de una o más personas, corresponde al Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. No sé si sabes leer o no, pero esto no dice que haya habido una extra ejecución extrajudicial, sino que el concluye Estado concluye tiene... que el Estado es responsable de violación si no, de derechos humanos. Sí, eso no es ejecución extrajudicial, mi querido. Eso se refiere a las torturas, mi querido Mauricio. No, Deberías ah, leer sí. el informe. ¿Ya? Entonces, es mentira que el informe determine que ha habido ejecuciones extrajudiciales a lo que se refiere es a las torturas, que es lo que explicó ayer ah, okay, Javier, super. que los, eh, los policías, según alegan los testigos, golpearon a, est a estos a los detenidos hasta llevarlos a, eh, a la paz. Tortura, no Entonces, asesine, no Mauricio, acabas de decir una mentira y parece que siendo abogado no sabes leer un informe de la CIDH. Grave. Entonces, es falso lo que se dice de que el Estado y de que este informe concluya que hay ejecuciones extrajudiciales. Por favor, no creamos en esas mentiras. Luego, hay una cosa que es importante, Rox en una entrevista decía, y me parece muy importante, cuando le preguntaban qué pasaba si este plan de independencia de Santa Cruz no, no funcionaba, él decía, o se logra la independencia de Santa Cruz o vamos a tener 10 años de guerra civil. Queríamos, en verdad, deberíamos, debería Evo Morales, debería haber el, el Estado en ese momento, no tocar a esos individuos, dejar que maten civiles uh -huh. indiscriminadamente, dejar que maten a quien quieran, que siembren terror en Bolivia, dejar que maten a indígenas solo por ser indígenas, porque según su idea Santa Cruz era, era tierra de cambas. No, no es que eso es lo que hubiera pasado si no se intervenían grupos terroristas porque es el deber del estado y va a seguir siéndolo. Y me parece inmoral Grape. que los asesinos más grandes de la historia del país, como son los líderes de derecha, se rasquen las vestiduras porque a los, a los cinco terroristas que pretendían hacer una guerra civil porque Santa Cruz era mejor y los collas debían morir, se rasguen las vestiduras ahora. Ah, pero no. Cuando decimos que abramos el caso y veamos quiénes financiaban eso, nadie sabe nada, seguro el Evo es culpable. Eso nada más. Sí, ya, Por, que, ya, que, ya estamos, que hay argumentos. Metámosle. Eh, mi jefe, me gusta esa. Ellos A ver, la de jefe. claro, es la patronal que. Ustedes siempre nos dicen jefe. Ahora se lavan las manos. No vaya. Ustedes sí que saben lavarse las manos, reconocido. Son es estrategias que manejamos sutilmente. Lavarse las manos. Ahora, el, el problema no es tanto el hecho de que se mató no se mató, hay un juicio, no hay un juicio, eso es, eso es parte del tecnicismo que está ahí, es un tema judicial, estará implicado en las relaciones internacionales, hará caso a las recomendaciones el señor Arce y demás elementos. El problema de ahora es cómo políticamente se está direccionando todo esto, o sea, por más que los compañeros del oficialismo nos, no, nos digan que nosotros, los de la derecha, somos los que estamos afectando la imagen del señor Morales, es pues incierto. En varios, no capítulos, en varios capítulos se ha demostrado que la oposición, la, la oficial que está ahí en la palestra política recibiendo buenos salarios y los que estamos por debajo, en este caso Unidad Nacional, simplemente estamos mirando de palco el rencor que tiene el señor Morales con el señor Arce. Y viceversa, se están devolviendo los favores. Uno le dedica denuncias de corrupción y el otro le dedica denuncias de narcotráfico. Uno le dedica denuncias de ineficiencia administrativa y el otro le dedica el informe de la CIDH. No nos tapamos las Entonces, espaldas ante la corrupción como ustedes. Está perdón, bien, está Perdón, bien, está perdón, perdón bien. por denunciar corrupción. Ah, Cuando no denunciamos la corrupción, dicen, el más se tapa las espaldas. Se denuncia, y ustedes tanto dicen, no hay institucionalización. Denuncia a Héctor Arce en una cosa que es su deber como diputado, y se rasgan las vestiduras. El más no, tanto decían, el más se encubre. Cuando el más no se encubre y denuncia corrupción, ¿qué es lo que tiene que hacer? No. Alem, ya. ya es un discurso viejo que el más se va a morir, que el más se va a caer. Hace 16 años lo vienen diciendo y no ha pasado. Volviendo al caso, entonces esta división, esta, esta mirada fragmentada está afectando muy fuerte a la sociedad boliviana porque está generando rencores. No vamos a negar que en la primera marcha donde el señor eh, Arce Catacora viene desde la desde Villa Fátima por más arriba no me acuerdo el lugar exactamente y viene y el señor Alanes los estaban esperando en Villa Fátima interculturales y cocaleros del Chapare vienen a fortalecer la columna del señor Alanes hay una, una colaboración política del Chapare hacia este sector lo hay Legalme, eso? Legal, no lo legalmente legalmente ah. oficial es es políticamente viable Ahora, a ayer, voy, ese, no, ¿no? Es, es que es parte del conflicto que tienen es lo Escalen, que. sería serio que hable sobre el tema del que estamos hablando. Oh, este porque ya, sí, sí, o sea, ustedes, a ver, con qué cara. Dicen, estamos a Mucha, Pasa semanas. algo, hay chaparina, pasa algo a Adecoca, amigos, ya si tuviéramos un debate de cafecito de Chelas lindo, pero estamos hablando sobre un tema y quisiera que respondan sobre de el sobre el a tema. Ver, oh, la mejor idea. línea de análisis de coyuntura es la marxista y nadie lo va a discutir. Pero en un análisis serio del marxismo, de coyuntura, de tienes que cruzar estas variables. Si no cruzas estas variables, nos quedamos... Pero tienes que tocar el punto central. Nos quedamos en la mediocridad de decir, viva esto y muera Eso lo otro. Eso es politiquería barata. Dices, no importa lo que me digan, eh, canchitas... A de coca, no importa lo que me digan, cancitas a de coca, son lo peor. Ya, no estoy teniendo la oportunidad Respond de no, hablar. Estamos hablando de manera estamos concreta, hablando con el señora. informe en la mesa, con otro informe en la mesa, más seriedad, ¿no? De manera concreta. A ver, el problema acá, vuelvo a insistir, no es tanto todo este problema, sino las dedicatorias entre una fracción del MAS y la otra fracción del, del mismo movimiento que lo, social. lo hablas todos los días, pero claro. estamos hablando del caso terrorismo. Pero está bien, pues. Es parte de... En el, eso, en el caso, a ver, dónde ¿qué entra? Espera, pues, en el caso terrorismo, acaso el señor a, el señor Evo no ha hecho firmar un documento a todos los lacayos exministros y decir, viva Evo. Lacayos, ¿y, y, ¿y, es, y eso, ahí, es, eso ahí, es la unidad y ahí, para ti, ¿no? Y ahí, y ahí, los que no han firmado este documento, el señor Arce y el señor Choquehuan, eso muestra una fracción... política es dentro del informe. Ya, pero ¿eso qué tiene caso, que no ver con el canchillas. caso terrorismo? A ver, hay un tecnicismo legal que es el informe. Eso es algo que lo van a tocar más allá del, del, del, de, la, de la acción política. Lo que nos interesa a los ciudadanos de pie, vuelvo a insistir, es, es que la acción política. La acción política que, que está generando este rencor en ambas fracciones. Y no es una... una, una... más? O sea, tu análisis es. Quiero entender. Está... Quiero entender. Pues digo... Lo que estás planteando, eh, para ir aterrizando, sí, porque si no, no va gracias. a tener no, a el programa, eh, <ríe> es que desde... Una facción del más se filtra esto para perjudicar a la otra. A otra ya, eso, no es, a eso comento. va ah, sí. sí sí ¿No entendido? ¿Qué Lo ha dicho desde ayer, pensé que estaba diciendo algo nuevo porque, no, no, no, eh, no, no, Quería va, pensar sí. que estaba diciendo no, algo no. nuevo Y no, no va a entrar el otro tema, quería, y creo sí, que no va a entrar Dale eh, Alem quería, Querías pensar Alem, ¿Querías que pensar. Uno, el, ahí, ahí Alem iba a iluminarnos con algo nuevo, pero no estamos hablando del caso terrorista, No estamos hablando de sus jefes, obviamente, porque no, no quiere hablar de ellos ¿no? O sea, Esto no es suerte sin Blanca, no no está todos los días sale algo nuevo Es un algo que tiene que ser concluido y va a llegar una conclusión y esa conclusión es siempre la, el debate que está pasando que con no la vas Bolivia. A de tus jefes, pero sí del más. Madre. Bueno, me quedo con eso, creo que se me ha entendido. Le cedo la palabra a la compañera eh, Nata. <risa> a mí me fascina cómo este informe de la CIDH levantó como que muchas cosas, ¿no? Hablemos de derechos humanos, por favor. O sea, aquí Mauricio se rasga las vestiduras por el caso de derechos humanos y en estos días que he estado escuchando el programa y hoy que vengo, no le he visto en ningún rato decir nada sobre el tema de las dictaduras, sobre cómo durante no, el gobierno no viste, de, durante 20 años del gobierno del neoliberalismo, donde se han vulnerado derechos humanos constantemente por parte de sus partidos, por parte no de sus líneas, por, si por sus líneas, donde ha habido ejecuciones sumarias y un montón de violación de derechos humanos hacia mujeres y hacia niños, no han dicho nada, donde Doria Medina estaba involucrada donde Carlos Valverde está involucrado ok ellos no han participado en esos 20 años porque eran guaguas por último no han dicho nada sobre el 2019 y la violación de derechos humanos que ha habido sistemáticamente el 2020 persecuciones encatas, catas no han dicho nada nada. Entonces se rasgan las vestiduras con el tema de derechos humanos y sin embargo ¿dónde están dónde están dónde estaban ustedes denunciando la violación de derechos humanos del gobierno de Áñez, donde están involucrados sus partidos? ¿Sí Entonces yo esos ¿dónde, ¿Sí? ¿Dónde Zacata, no, no, Zancaba, en sus capítulos pertinentes han denunciado Zacata, Zancaba cuando, cuando se han tomado presos supuesto. a compañeros, cuando la policía disparaba gases a los cuerpos, en ningún momento se ha denunciado. No hemos denunciado. O sea, y ahorita no, supuesto, quieren levantar meses. el informe de la CIDH. Adelante, ¿dónde está el informe de la CIDH de Zacaba y Zancata? ¿Dónde lo están levantando? Lo no lo han hablado, hecho en lo hemos analizado. ¿Lo han, lo han dicho supuesto. ayer ante ayer? No, pero no era pero necesario. Entonces, ah, no, no. es en que Además, un punto de comparación. Estás hablando morado? que a dos cuates los han golpeado y estás hablando de que a 40 personas las han asesinado, las han dejado, las han violado, los han desfigurado. Hay compañeros que ni siquiera pueden ir al baño por lo que les, ena, les han hecho. Y digo, tú te, que tienes un análisis tan completo, tan marxista, tal la cosa, ¿por qué no lo mencionas? A ver, querida eh, perdón que te tutee. Eh, a ver, en esos conflictos donde creo que tú estabas en Argentina porque has sido exiliada no, o querido, algo así. No, querido, yo he estado hasta la marcha Perfecto. de los ataúdes aquí excelente. con mi gente, por si excelente. acaso. Esa misma temporada yo estaba en mi organización en las calles. Ajá. Pues que me vengas con arbitrariedades. Estabas aplaudiendo a que pateen sí. a las compañeras de Pollera, ¿no? Bueno, señores, los es que, que me conocen, los que estado. me conocen y son una cantidad interesante, tanto el Alto como la Paz, saben dónde está. A los que te conocen, los que conocen a tu partido no dicen lo mismo, y los que conocen a tu gente tampoco. Pero seguí, yo no estaba en Argentina, yo estaba ahí, pero tú seguí, dale. A ver, señores, No, el ANA me estaba no, no, llamando. Es tu turno, turno. No, es tu turno. turno, dale, dale, Kiara. No, sencillo en un debate no se puede venir con rencores hay análisis bueno, hay, hay, eso, El análisis está ahí. tú o estás sea, acordándote de aquellos tiempos a a yo de también me estoy humanos. acordando de aquellos tiempos o sea, ¿con qué moral van a venir a hablar de derechos humanos? y cuando hay, ha habido o sea, el Estado sí el Estado de por sí si nos vamos a la categorización del Estado el Estado tiene el monopolio de la violencia y el Estado boliviano históricamente ha vulnerado el derecho de un grupo constante que son las clases populares dictaduras, neoliberalismo y el 2019 ha habido eh, algo totalmente sistemático. Ver, yo no te interrumpido, de, por de, favor, de ella, no me interrumpas. Yo, yo no te he interrumpido. Yo no te, interrumpido. Yo, no te interrumpido. No, yo no te interrumpido. Le estaba hablando. Yo le he quitado a la Natalia, más bien. Por favor. Bueno. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? O sea, ¿con qué moral van a venir a hablar de violación de derechos humanos? ¿No ve? Y segundo, hay que empezar a ver varias cosas. O sea, este grupo de gente que levanta el informe de la CIDH, estos cinco, cuatro que, que están haciendo, van y solamente dan su versión de los hechos. O sea, Cuates que son terroristas, que tenían financiamiento y entrenamiento terroristas. Entonces, ¿qué tipo de reivindicaciones populares me estás hablando? Porque seguramente van a decir, no, es que estaban queriendo reivindicar la crucenidad no sé qué cosas. Cuando estaban tratando de reivindicar... Eh, antiguos privilegios están tratando de instalar un nuevo sus nuevos privilegios no, no, pero están defendiendo estamos de hablando del informe y por eso, están rasgando las vestiduras por eso, un informe que tiene de prueba los testimonios de estos señores y yo les digo, rasguense las vestiduras de la misma forma por todos los otros compañeros que han sido vejados en sus momentos por el estado de derecha pero Totalmente. Más, ahora. Ahora sí? ¿Qué ¿Qué? Un ratito, un ratito. Oh, oh. A mí, ¿no? tín, tín, tín. me encanta a mí el debate mí irreverente, tín, tín, tín. pero esta vez, eh, porque creo que es, es necesario, quiero que sin interrupciones, Allen pueda explicar su, su, su argumento, que la verdad que fue bastante interrumpido. Pero bueno, es un debate irreverente, no es un debate de, de academia con tiempos y café y y buenos modales. No, no, yo ya me he si quedado no, no. sin argumentos, lo he planteado y ah, ya está, no, ya me he quedado ¿Sí? sin mucho, sí, ah, sí, okay, no, tranquilo, okay. sigamos. Es que sentía que te habías quedado medio cortado. Me he quedado medio yo cortado, pero decir, ya. Así, ya último. <risa> lo que la Quiera ha demostrado, ya demostré aquí constantemente, es que este informe está basado en el testimonio de tres locas personas. El Estado tiene que dar su parte, y la va a dar, o sea, tiene que darla, es por eso también que se incite con que se reabra el, te yeah. el tema del caso. Uh -huh. oh, o sea, no es de a gratis. Perdón. Entonces. Gracias, gracias. Exactamente. ¿Cómo es? Minutito de despedida de todos. Eh, Ucha, ¡Chacho! mira. El aborto, tocó rápidito. No creo que lleguemos. No sé, por favor, a mí me, que van a durar, tres minutos, y va a durar tres minutos. Va a durar tres minutos. El tema de la despenalización del aborto que se conmemoraba ayer no debe ser un tema que solo lo vamos a tocar el 28. Va a ser un tema como el tema de la violencia hacia las mujeres y otros temas deben ser de todos los días. Así que, mil disculpas, era la intención del programa, pero. Somos irreverentes, pues ¿qué Eso. podemos hacer? Vamos con el minutito de... No, minuto y medio vamos a tener. Minuto y medio Súper. cada uno. Súper. Bueno, eh, el Estado tuvo la oportunidad de defenderse, por si acaso. La comisión escucha a ambas partes en una no, petición. No. Es que no me puedes interrumpir. No. Lo siento. Eh, el Estado, por lo tanto, el Estado no es que ahora tiene la oportunidad de hacerlo. No, ya ya tuvo la oportunidad. ¿La, la cumplió? No, porque no le importa la CIDH, no le importan los derechos humanos. Eh, algo importante, yo me rasgo las vestiduras y tengo al, al, al Diego de, de... Ah, no, perdón, Y algo súper importante. La comisión considera que el operativo incluyó golpes, amenazas de muerte, simulaciones de disparos y muertes. Son ejecuciones Lo normales. siento. Sí, simulaciones de disparos y muertes. No. Violación de derechos humanos. Así que no me digas mentiroso. Ahora uh -huh. sí, el, el Diego puede, puede, puede decir que yo he dicho hace dos días que es una barbaridad, es una barbaridad que no se desclasifiquen los documentos de las dictaduras de derecha. Que es una barbaridad, que no nos importe si se encata y que prefieran meter la presa a lañes antes que se encata. Que es una barbaridad el tema de Sacaba. Es una barbaridad los asesinatos de, del movimiento al socialismo en la Asunta y en Panduro. Tal vez a ustedes no les importen. A mí me importan todos los derechos humanos. Solo para terminar, una cita muy interesante. Me da curiosidad si las compañeras me van a decir quién, quién, quién dijo esto. Hoy con las balas hemos ganado al terrorismo. ¿Pinochet o Ortega? Adivinen. Una más, ya que tengo 10 segundos. No son asesinos las personas que fueron llamadas a cumplir su deber y luchar contra el terrorismo, quienes solo protegen a la sociedad. Con bala quieren detener las cosas. Yo creo que eso no son derechos humanos. Gracias, mao. Ya. Yeah. Mauricio, sí has dicho una mentira y lo repito. Has dicho que hay ejecuciones sumarias y que el informe lo determina cuando eso es mentira. Luego, eh... Bueno, la derecha tontamente ha intentado proscribir, quitar del campo político a, a Evo Morales y se ha disparado en el pie, porque la, la historia del país, ellos son los grandes violadores y financiadores de derechos humanos. Nos estamos rasgando las vestiduras por un informe de dos terroristas de estos de acá atrás que querían matar collas, que dicen que, no les han, que los han pegado de aquí hasta La Paz. No nos rasgamos las vestiduras... Por el ministro Murillo Brillante, no, no nos tenemos que rasgar las vestiduras por la pobre Áñez, no nos rasgamos las vestiduras por los indígenas y, y la masa popular históricamente masacrada, porque las masacres no se las han hecho a ningún blanco, a ningún talich ni Marín las masacres se hacen desde la derecha. A la, al, al campo popular a los indígenas, a los empobrecidos por eso quieren, por eso Evo Morales es la obsesión porque es el presidente que ha cambiado eso o sea que dejemos de creer en mentiras de Tadic y Marinkovic Chaperina. y los que lloran porque sus amigos blanquitos de clase media eh, los hayan golpeado y veamos la realidad objetiva del país creo que ahora estamos en una mesa ...debatiendo con los compañeros de derecha... ...pero la realidad nacional no es así... ...ellos no están en la posición del MAS... ...el MAS puede decir... ...tengo un millón de personas en la calle... ...y eso es por algo... ...y por algo ellos no juntan ni 20... ...eso, gracias, buenas noches... ...una pregunta... Alem. concreta, Cretakiar... ...yo soy de pueblo... ...entro en la masa popular... Depende, Alem. Tú puedes entrar en la masa popular si hablas de tu historia familiar. Puedes entrar en la masa desclasada no, si hablas hablando de del tu escenario partido político. y de lo que tú partes. Ent entro entonces en la masa popular. ¿Represento a la masa popular? No, no represento, no represento. a la masa popular. O sea, soy la una, soy la un masa popular no se representa sola. O sea, de ya solo Eso vivir, es solo hasta es estudios antropológicos. O sea, de, ¿no? de ya solo. Él me ha preguntado, Mauricio. De ya, Seguimos, Seguí, Alem, dale, dale. Ya te he respondido que no. Dale. De ya es un privilegio que solo el más tiene Solo la gente que apoya al movimiento del socialismo sí, Puede a representar sí, a la sí, masa si popular Si tú quieres decir eso, dilo No ya, me lo pongas no a mí sé. porque yo no digo esas sandes Ya, pero me quedo claro Ojalá. ¿Qué me parece interesante? A ver, voy a tratar de retomar lo que quería decir hace rato ¿En qué gobierno se ha dado solo dos años de cárcel Por haber hecho matanzas en Sacaba y en Sencata? ¿La oposición, la derecha recalcitrante? ¿En qué gobierno dio solo seis años a estos militares implicados? ¿Quién dio solo diez años a una señora implicada en este tema? ¿Quién simplemente...? No, no, no, no. no. Este es el movimiento socialismo de ahora. En estos no, juicios, de tu partido en en la señora Áñez. En estos juicios se ha hecho esta cantidad. Entonces nos pueden culpar a nosotros que estamos mal manejando estos juicios, mal manejando, estamos realmente... El más no es el Ejecutivo. No a debatir, ¿no? es ¿Estamos mal manejando la información, estamos mal, mal trabajando y estamos ofendiendo la masa popular o es el mismo movimiento al socialismo? Y velando los intereses, yo no me atrevería a decir velar el interés de asumir el poder, sea de un señor Alza o sea de un señor Morales, sino de asumir escenarios de poder económico, privilegios de clase privilegios donde yo, papá, le voy a dar trabajo a mi hijo como director, yo, papá, le voy a dar trabajo a mi, a mi otro hijo, padrinos y demás cosas que se ha demostrado, que se ha demostrado. Mira, el hijo, el hijo de Evo Morales, no sé si se da de derecha, la pero estaba en, la, en el ABC, la hija lo mismo. Para concluir, todo esto hace, todo esto hace que, la, que, que haya una falta de responsabilidad institucional a la sociedad civil, y la sociedad civil, Estamos descartando la justicia nacional y nos estamos yendo más por el juicio internacional. ¿Esa no es una debilidad de Estado? Gracias. Gracias, Alem. Nata. Cortito y bonito. Ya. Yo, yo de verdad voy a insistir, o sea, no sé con qué moral vienen a defender derechos humanos. Los derechos humanos siempre son muy útiles para la derecha cuando tienen que hacer alguna movida política. Siempre van a tratar de sacar algún muerto por aquí, alguna violación de derechos por allá, para tratar de sumarse al discurso y tratar de parecer popular, por así decirlo, pero en el fondo no es eso. Y yo voy, y voy a repetir lo que he dicho en un principio. Reabrir el caso y que este informe haya salido ha hecho patalear a las organizaciones élites de Santa Cruz, porque les ha demostrado que todavía hay resabios de ese momento hoy presente, que todavía hay muchos actores políticos que creíamos muertos y hoy están más que presentes. Insisto está con el gobierno, insisto a no sé con Arce Arce qué moral Catacorra. vienen a hablar sobre derechos humanos cuando nunca han denunciado de derechos humanos en su momento. Siempre es, punto es de ¿Dónde no sé están caso. los juicios a Banzer? ¿Dónde están los ¿Dictador? juicios a de Mesa? Un ¿Dónde están los juicios al momento? Años. Tengo hace cinco años no, escrito vos. un artículo del Museo de la Memoria. ¡Qué estudio sobre Felicidades. eso! Felicidades. Bien, gracias, Nata, Kiara, gracias. Mauricio, Alem. Gracias a ustedes, mil disculpas, el otro tema no pudo entrar. Entenderán, este es un programa es irreverente, no es un debate de café y de grandes académicos, no. Si no, sería otro programa. Eh, entre las conclusiones y recomendaciones del informe, una de las conclusiones, y es el, el párrafo 263, dice De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho vertidas en el presente informe de fondo, la comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial. Establecidos en los artículos 4, 5, 7, 8, 11 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Todo lo anterior en perjuicio de las víctimas identificadas en el presente informe. En virtud de lo anterior... Son cuatro las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana al Estado. uno, Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos eh, declaradas en el presente informe, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción. dos, Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada. tres, Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que corresponden respecto a las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al, trata al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponerse, no se podrá oponer al presente informe. ¿no? Eh, cuatro, adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, en particular, implementar programas eh, permanentes de formación de derechos humanos para la policía. Este, con este dato me queda. Eh, programas permanentes de formación en derechos humanos para la policía, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura, a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza, la investigación de los hechos delictivos y en la captura y detención de los responsables de los mismos. No hay muertos que valen más que otros, por más acera en la que estemos. El ojo debería estar puesto en el actuar de la policía. El común denominador de las violaciones de derechos humanos en este país son por dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Cuándo vamos a trabajar en ese asunto? Mientras no se trabaje en... Eh, evitar la violencia de estas dos instituciones que son las administradoras de la fuerza, vamos a tener más encatas, vamos a tener más acabas, más chaparinas, más casos terrorismos. pónganle el nombre que quieran, no hay muertos que valen más que otros. Mientras no erradiquemos la violencia y la mentalidad colonial de este tipo de instituciones que ejercen la fuerza, ejercen el machismo y ejercen el patriarcado, no vamos a tener un mejor futuro. Hasta mañana, buenas noches despenalizan el aborto. El falla. Observadores observados el falla. sin analfabetos. El sistema... Estás viendo, había ya la televisión, un continente de culturas.